Respecto al cargar, creo que todos sabemos, no sé si sabemos, pero esas es que hay en todo, en todo camino por todo lado cerca de los portales. Y son exen le la energía al cuerpo. que hacemos nosotros los viejos es recoger el exem para cargar. Los no nuevos son unos perezosos que lo único que hacen es coger y gastar cubos para poder recargar portales. Lo que hacemos nosotros como en el momento con la época en la cual los power cubes no existían, es recoger Xen por las calles y así recargar. Una forma de recargarlo es pues, ir a Power Cubes, usar. No, o reciclar, no lo reciclar Lo que sí puedo reciclar son portas Por esta puerta aquí de no sé dónde, no me importa. Eh, eh, no me exactamente una aguardo porque es la que me dice farm sapos pues. y recargamos todas las demás esta para recargar, vamos a recargar como solo un rezador digo recargar, si dejo sostenido me recarga todo la mayor cantidad posible de si le damos una vez carga solamente de a mil Lezoneta, si lo hago sostenido se me va a ir toda la barra, pero o sea, mejor. me pusieron un resonador normal, ya faltan menos, ya faltan dos, era diez diez, uno dos cuatro resonadores para que sea otro portal de la casa, bien, creo que deberían no colocar un porque pues yo no farmeo en la casa no me gusta me pereza me parece mejor eh, farmear eh, en un far con otra gente con, con ellos que no estar aburrido o sea haciendo muchos lo hacen a mí bueno vamos a recuperar algo de Excel a ver cómo desaparece el mapa Disculpa si no hablo, pero voy en cicla, entonces no puedo tener ese celular siempre hablándoles. Entonces en algún momento tengo que frenar o... ...o moverme entonces no puedo... ...estar ahí. Si lo no estamos empezando ahora... Pues ca capturar... ...la rápida. La forma más rápida de capturar un portal, no estoy moviendo el ciclo, simplemente toco el portal, le doy a la derecha, le doy confirmar, list, list. ya, captura el portal. Pero no me están los completos, no necesito esa cantidad de. Exim, la... 10.8 la... 10 la... 10 la... 10. como... como... portales para sacar no. Básicamente es lo que necesito. El resto no... no necesito más. Como vemos que el Se está desapareciendo, es porque yo lo estoy absorbiendo y me está llenando la barra. A mí se me mora un mogollón en dinero la barra porque soy nivel 16, Exim, tengo 22.7% de, de capacidad de capacidad, entonces se me demora bastante. Pero esta es la forma más, la mejor forma de recargar portales, reunir el de las calles y empezar a recargar, no usando cubos, por favor, no usen cubos, no usar cubos. Exim. No, no te metiendo cubos y tengo mucha más cantidad de cubos que la necesito, pero. Pero pues no, porque si se necesita. No tengo cubos. La que para arreglar. Yo no doy. Si sí, yo sí le doy a los que vienen de afuera, se saque en las partes afuera, desde Bogotá. Excem. Eh, 18%. La cantidad de exigen que hay. En... Muy poca y hay que recargar demasiados portales hasta el nivel 8, entonces se usan muchos cubos. Entonces, por eso yo a ellos sí les doy porque lo necesitan. Los de tiene tienen mucho que No lloren, no sean niñas, no sean colgados. La nena llorona, Magdalena. Bueno, nos vemos en otro vídeo. Eso es un Como vemos, ahora, lección el de aquí. Vamos a reparar el de acá. XM, JUTEN CANGYO, 21% me dijo que el recurso de acceder a Yuichi 21% No a el portal, que parece que pueden andar por ahí, a capturar ese portal No necesito, simplemente sirvo en mi camino Recuerden que lo que más me interesa es recargar Los portales, la barra, vamos viendo que se está llenando XM, JUTEN CANGYO, y pues ahí vemos como voy barriendo el accidente de las calles esa es la idea, recoger el exceso en el piso no hay que hacer mucho frente no dejar el celular abierto para que más deje de hablarmeada el mismo cojo me pongo a recargar esa es la idea bueno hasta sí nos vemos o sea, yo